Hola a todos, este es mi nuevo tutorial. Mi nombre es Jonathan, soy creador de Grossbit Producciones y bueno en este video te voy a enseñar algo muy sencillito, que es cómo hacer para crear un banner para nuestro canal de YouTube y cómo cambiarlo o cargarlo en el caso que no tengas. Así que bueno en este video no te voy a enseñar eh, cómo diseñarlo, sino que te voy a dejar en la descripción de este mismo video un link para que te puedas descargar esta misma plantilla que ya está con predefinidas las líneas donde vos vas a poder trabajar sobre ese formato para luego eh, mantener las proporciones que te exige el banner de youtube así que bueno yo más o menos ya tengo todo armado eh, como te decía te voy a dejar esta misma plantilla en, el, en la descripción del vídeo para que vos la puedas descargar y trabajar con photoshop en este caso eh, Supongo yo que también podrás abrirlo con Adobe Illustrator, en el caso que trabajes con eso. Pero bueno, ya no sabría decirte si se puede o no. Pero bueno, vamos a activar. Voy a ir activando las capas que fui trabajando. ¿no? Esto sería el fondo. Esto también es parte del fondo. Ustedes pueden cambiarlo si quieren, obviamente. Pueden reemplazar esta imagen eh, por, por otra, lógicamente. ¿no? Yo lo que hago acá es poner un fondo simplemente... Acá creé un sólido, ¿no? Y eh, le, le fui borrando una especie de sombra, ¿no? Era un sólido negro, le bajé la opacidad al 66. Y hice como una especie de borrado. Acá utilicé la, la herramienta borrar, ¿no? eh, Vamos acá, voy a cambiar el formato. Fíjense que el tamaño es bastante grande. Ustedes pueden cambiar el tamaño acá. Y van borrando, ¿no? Y luego para tener este color así, yo lo que hice fue directamente posicionarme en la capa, ¿no? Una vez hecho esto, borré un poquito de este lado, un poquito de este, y quedó negro acá. Pero para cambiarle el color que no quede negro, ustedes pueden variar o jugar con los colores seleccionando la capa y se van a filtro, perdón, eh, a imagen, ajustes, tono y saturación les muestro más o menos rapidito como para que ustedes tengan en cuenta cómo se hace bueno ustedes ponen colorear acá la opción colorear pueden subir la intensidad o bajar según el gusto de, de cada uno ¿no? y acá pueden jugar con el tono fíjense cómo va cambiando yo lo voy a dejar ahí, turquesa vamos a dejarlo así por ahora bueno y seguimos eh, en este caso yo sigo activando las capas como pueden ver el loguito de, de youtube los producciones el icono de instagram ese lo hice yo lo hice doradito porque me gustan así los botones Lo utilizo mucho para mis tarjetas digitales interactivas queda muy delicadas profesionales le da otra visual vamos a ir activando los textos estos textos si quieren yo los puedo dejar ustedes lo modifican no tienen que andar buscando letras, ya está más o menos ordenadito después ustedes si quieren se fijan pueden agrandar, achicar, cambiar el tipo de letra eh, no sé, correr el texto para donde ustedes quieran, obviamente seleccionándolos control más T, seleccionan la capa ya sea esta o la que ustedes quieran, control más T siempre recuerden y eh, si quieren la pueden correr ¿Ven? es muy fácil, vamos a dejarlo ahí vamos a apretar enter y listo, queda ahí bueno, esto sería todo. No, no es muy difícil, no hace falta sacar estas líneas. Estas son líneas que ustedes la van a ver solamente en el programa. Ustedes cuando guardan la imagen, esa, lógicamente estas líneas van a desaparecer. ¿Está? O sea, directamente no se guardan junto con la imagen. Son del programa, nada más. Así que bueno, para guardar la imagen es muy fácil. Archivo, guardar como. Se sí, lo guardan en escritorio para encontrarlo más rápido. Acá cambian el tipo de archivo, ponen JPG. JPEG, mejor dicho Y le cambian el nombre, yo acá Ya lo tenía guardado, así que voy a poner reemplazar Pongo que sí Esto si le aparece por acá Pongan siempre en alta calidad Siempre trabajen así, y lo demás no tocan nada Pongan, solamente si esto está más bajo Recomiendo subirlo Pongan OK, esperen a que guarde Ya guardo, así que listo Eso sería todo, yo lo que voy a hacer ahora es Abrir una página de YouTube Ustedes vamos de vuelta Vamos a, le voy a indicar dónde tienen que ir para por, aqu, por si aquellas personas no saben cómo cargar el banner o ponerlo por primera vez, lo pueden hacer. Ustedes ya tienen que tener, obviamente, la cuenta abierta de YouTube. Yo ya lo tengo abierto acá en mi computadora. Lo que hago es ir a mi canal. Nos vamos acá, la apretan acá en YouTube, ¿no? la fotito. Si tienen el perfil abierto, ¿no? su cuenta abierta, les va a aparecer su foto de perfil. En el caso que no la tengan, bueno, no importa, apretan ahí. Y se van acá, a tu canal. Donde dice tu canal, ¿no? Pongo pausa para que no se ponga la propaganda. Y fíjense que este es el banner que tengo actualmente. Lo hice hace poco, pero no me convence, no me, no me termina de convencer. No me gusta la estética. Eh, me gusta más algo más delicado, más, más profesional. No sé si, si es la palabra correcta, profesional, pero sí me gusta algo más delicado, no tan grotesco, tan grande, ¿no? Eh, más bien algo más sutil ¿no? que acompañe la, la estructura del diseño pero bueno eh, me baso también en otros canales lógicamente, hay que hacer eso hay que buscar canales profesionales que tengan muchos suscriptores y ver qué tipo de diseño tienen esas cuentas es como, eh, no es copiar es más que nada tener una noción del por qué, para qué y eso hace la diferencia también entonces son detalles, son detalles que hacen que tu canal mejore. O sea, esto es así. Ya sea desde un banner, una foto de perfil, un logo, eh, la estructura de tu canal, las listas de reproducciones. Eh, bueno, y después influyen muchas cosas más, obviamente el contenido, cómo vos te muestres en, en, en un video. Te muestres o no, hay canales que son exitosos Y nunca sale la persona que hace los videos En los videos, básicamente No sale con camarita web ni, O sea, la persona quizás ni tampoco hable Capaz que paga A un locutor para que salgan Para que hablen, obviamente relaten Lo que está pasando en ese video Pero básicamente es exitoso igual Así que eh, es indi Hay algunas cosas que no son tan así Como dicen, es cuestión de Buscar el camino ¿No? Que, te, que mejor te sientas vos O sea, eso es Si vos haces algo, cre, creas algo En tu canal donde no te sentís cómodo Eso se transmite Y, y la gente lo percibe Entonces eh, Vos te tenés que sentir Que lo que estás haciendo te hace sentir cómodo Y eso le se nota se nota Y eso es lo que hace la diferencia Del resto de los canales ¿no? que, que, que lo hagas con ganas Que la gente note que vos le pones ganas Y que lo haces con pasión es eso, básicamente, ¿no? Resumiendo todo esto, pasión La palabra más importante de todo Hay que hacer las cosas con pasión Bueno, vamos a dejar de hablar Y vamos acá uh, No, esperen, esperen, esperen pero. A ver, no, está bien Tenemos que ir acá No sé por qué cambié Ahí está YouTube Studio Apreté cualquier cosa, pero bueno, disculpen Y se van acá, a esta opción Que dice personalización en esta pantalla como pueden ver aparecen varias pestañas acá donde dice marca bueno la foto obviamente no la vamos a cambiar al menos yo no la voy a cambiar ustedes si quieren la pueden cambiar desde acá pueden cambiar o quitar o si no tienen ninguna pueden yo les recomiendo que agreguen una se creen un logo y bueno después lo cargan acá tengan en cuenta esto ¿tá? que tiene que tener 98 por 98 píxeles 4 megas está en png o gif no animado dice acá que no se pueden subir imágenes animadas. en fin vamos a, a lo que viniste a este vídeo vamos a poner cambiar ¿ta? y vamos a seleccionar la imagen que guardamos en el escritorio ¿no? que es esta banner youtube enero 2023 que puse yo fíjense cómo se adapta este sería acá dice visible en todas las en todos los dispositivos esta parte se va a ver visible en los ordenadores esto es lo que yo voy a ver ahora, en un, lo que van a ver ustedes ahora en un ratito, eh, en la pantalla de un CPU, o sea, de, un, de una computadora, ¿no? Básicamente, acá dice, visible en ordenadores, y acá dice, visible en televisores, o sea que si vos abrís sesión en YouTube en un televisor, se va a ver así. Si abrís, si lo ves desde una computadora, se va a ver así. Si lo abrís desde un celular o tablet, bueno, dependiendo cómo pongas como pongas la tablet y el tamaño se va a ver así ¿ta? así que bueno ponemos solamente hecho ahí simplemente lo que te hace es mostrarte las vistas y listo fíjense que ya se cargó ponemos publicar así toma efecto lo que hicimos esperamos unos segundos acá te dice ir al canal listo lo ponemos ahí vamos a poner pausa fíjense cómo quedó le da otra vista más profesional al menos a mí me gusta ¿no? es más sutil, más delicado, no tan grotesco y tiene la información que yo necesito brindarles a ustedes ¿no? que son los que vienen a este canal los dejo hasta acá el video de hoy si te gustó este video dale like, compartilo suscribite al canal, que eso es muy importante activa la no las notificaciones, la campanita lógicamente y poner la opción todas porque si vos no activás esa opción lógicamente YouTube solamente te va a, te va a avisar en el caso que recurras, que sea frecuente, o sea, que visites mi, mi canal cada 2x3. En ese, en ese caso sí te va a avisar que yo subí un nuevo video. Ahora, si no sos de ver mi canal cada 2x3, lógicamente nunca te vas a enterar de que yo subí un nuevo video. Así que te recomiendo que actives, que te suscribas, actives la campanita. Y nada, nos vemos en el próximo video. Chau.